Y Napa realizó la desconexión de las, de las empresas que estaban conectadas y que no permitían que la comunidad de Madeja tuviera agua. Llámeme para que me diga si eso fue verdad, porque eso siempre di que se hacía. Y ellos vuelven otra vez y las conectan. Las empresas de agua que hay ahí y otras empresas en Madeja, que no permiten que la comunidad tenga agua. Llámenme para eso. Mientras tanto, vámonos al ciruelillo, señor director. Nos envían esta, esta denuncia de cómo está el parquecito del ciruelillo. Los comunitarios denuncian abandono por parte del ayuntamiento de este parque. En que está el parque de la Caonabo, segunda etapa, detrás de la vocacional. Atiendan, atiendan. esta es la obra de Siquio NG de la Rosa, el peor alcalde que ha tenido, yo creo que la historia de San Francisco de Macorís, nosotros no creíamos, yo particularmente no creía que Siquio iba a ser tan malo, tan descuidado hace más de dos meses que pasó por aquí una brigada le dio una chapeadita y se fueron por aquí no pasa un obrero del ayuntamiento por aquí no pasa la brigada Mire, mire, miren la condición que está todo esto, vean allá la isleta, antes cuando estaba nuestro amigo Alex Díaz que le, agradezca, le agradezcamos que nos hizo este parque nos nombró un obrero pero inmediatamente Siquiones de las Rosas llegó, lo canceló, no sé lo que hizo con él. Lo importante es que lo sacó de aquí, no sé si lo trasladaron, bueno. Y en su gestión han venido dos veces, dos veces, señores, a, a chatearlo. Miren, miren, miren, qué condición, vean, atienda, vean, cómo está esto, vean. Eso da pena, da asco. Un parquecito que... Lo solicitamos y ha llenado un cometido. Pero el descuido de Siquio lo tiene prácticamente abandonado. Pero hay muchísimos compañeritos que están pidiendo que lo nombren. Nómbrenlo ahí en el para cuidar estos parques, para limpiarlo. Los policías municipales... Habían asignado a cada parque de esto un policía antes también. No lo vemos tampoco. ¿Qué es lo que está pasando? Vámonos a Villarriba, señor director. Allá también están quejándose de la DGC y de la persecución de los motoristas. Vamos a ver este trabajo, esta manifestación que dicen que la gente sale de su trabajo y lo apresan